Mira cómo está esto, o se ES imposible hacer nada, no limpian ni por joder. Pero bueno, vamos a ver. Eh, estuve haciendo noche, saben que el que R 2 eh, sí que va mejorando, pero todavía le falta. Y y bueno, es unas fotos, unos videos. Lo que tienen que hacer es eh, bajar los FPS. Subir Pueden subir la ISO para, para lo que es video y, y foto La foto sí que está muy bien de noche, el video ya Para lo que vale este drone a mí no me termina de convencer, pero bueno Es lo que hay Ahora vamos a hacer algún hiperlapse y eso Y ya después a editar y ver qué pasa Estoy con sonido ambiente y no tengo micrófono, así que Se van a escuchar todos, los patos, los coches, las cosas, la gente, cualquiera que aparezca y, y nada, a darle Vamos a ver, esta batería creo que está comida ya, que es la 2 ¿sí? Ahí estamos Bueno, acá prácticamente no se puede poner nada de lo sucio que está todo Voy a apoyar ahí, pero vamos Tengo un árbol ahí encima, así que y... me tocaría la batería 1, que es la que está llena, sí En Ahí Muy bien Ya les digo que... Que si sí va bien, pero yo puedo hacer el mismo video nocturno prácticamente con el Mini 2 Que con el... Que con el Air Entonces, bueno Ahí Hago prácticamente el mismo video, entonces no, no sé qué decirles, la verdad. Tendría que hacer más pruebas nocturnas y utilizar lugares que estén cargados de luz o cuando está cayendo la tarde. Ya noche, noche, si hay poca luz en donde sea que estén, es, es casi un despropósito, ¿no? Ahí estamos. saben que lo que sí tiene espectacular este dron es eh, las funciones, tiene cantidad de funciones de Bueno, una estabilidad increíble, eso sí que lo tengo que decir Y tengo que ver, la verdad, los, los videos nocturnos porque no los he visto Y a ver qué onda, ¿no? A ver, un poquito ahí Vamos a hacer una fotito a esto Vamos poner tres segundines. Ahí. Okay. Ahí está. Y abre un poquito que podemos hacer antes de que... Y la tormenta, ahí vamos a ver ahí. Muy bien, DJ Fly. Abrir, sí, está buscando satélites. Voy a poner algo que no he hecho que es. Eh, grabar la pantalla ahí bueno GoPro de Ten Video GoPro de Ten Video GoPro en fin bueno estamos con 95 de batería eh, sonido ambiente ya lo he dicho no traje el micrófono me parece hay una acá está súper sucio todo Vamos a ir a comprobar hélices. Siempre te dice este dron que comprobés las hélices. Que estén bien bien puestas. No se lo tomen a la ligera porque claro. Take off. está detectando algo. Vale. ¿Qué le pasa? está detectando todo tipo de obstáculos porque hay árboles etcétera pero bueno ahí lo liberé de, de obstáculos y vamos a ver un poquito lo voy a llevar ahí desde ahí voy a hacer el el hiperlapse a ver ahí le voy a dar una altitud ¿no? me está marcando 20 metros desde donde salió pero en verdad eh, en verdad estamos a una altitud un poco mayor para no dar ni contra cables, ni contra nada, ¿no? Marcamos ahí el punto de fuga. No sé si alguno estudió dibujo. ¿De verdad, Esperen. Ahí, por ejemplo. Bajamos un poquito la cámara. Le damos ahí. Y vamos a ir acá. Bueno, primero vamos a hacer una fotito. A ver si después vemos cómo queda. Tenemos... Eh... Este tipo de fotos, por ejemplo, que hace varias fotos y después se pueden unir para hacer una foto buena. Vale, hace tres fotos, ustedes la unen y eso lo que hace es mejorar la calidad. Está bastante bien. Después tenemos otro tipo de fotos que no voy a utilizar. El video. Está así porque ayer lo utilicé de noche y ahí le pongo automático. Pero no es lo que quiero. Y le damos aquí al Hyperlapse, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Eh, lo vamos a dejar como está y después chequearemos si lo podemos hacer algún cambio. Puedo bloquear el lateral, ¿vale? Voy a bloquear el vuelo lateral, eh, desactivar vuelo lateral. Exacto. Lo voy a dejar solo para ir hacia adelante para poder hacer el efecto que quiero hacer, ¿no? Y ahí empieza y le voy dando hacia adelante. Y no importa que mueva un poquitito, que me pasa hasta en la Play, yo con, las, con los sticks estoy malísimo. Lo que me sucede es que, que se me va siempre al lateral, no me pregunten por qué. Pero bueno, vamos a hacer el, este hiperlapse con el DJI Mavic Air 2. Y a ver qué pasa. Es un día nublado, o sea, no tiene mucha gracia. Está mucho mejor que estén los días como deben estar como son aquí cuando hay sol, bien luminosos, pero nada, vamos allí. No estoy muy centrado con la calle, como verán, voy un poco de lateral, pero bueno, no se puede permanecer sobre, sobre calles, pero se puede pasar sobre la calle a cierta altitud, y como estoy en una montaña y despegué de la montaña, me da el más 23 metros desde la montaña, pero en realidad estoy pasando, según la ley, eh, por encima de la, de la vía, ¿no? Bueno, vamos a dejar que procese todas estas fotos. Eh, igual lo puedo ir metiendo un poquito sobre... Ahí, haciendo el boludo. El, el cantero, que son las vías del tram. Sería espectacular que pasara el tram ahora. Quedaría muy, muy bueno. Y... Y bueno, como no tengo vuelo lateral no puedo corregir lo que tengo que esperar a que esté en, en una diagonal y se sobreponga donde quiero que esté. Y nada, va a ser 125 fotos, ¿vale? Y lo pueden variar esto, pueden variar los ajustes según lo que quieran hacer. Aquí no tiene gracia, pero sí que cuando hay luces, eh, caída la tarde la noche es mucho mejor. O si... Tienen una zona de nubosidad, eso queda espectacular. Lo habrán visto en mis canales. Que cuando hay nubes en movimiento es espectacular. el Yo diría que es de lo mejor. O el agua, el mar, etc. El tráfico, bueno, queda chulo, sí, para algunas cosas, para alguna entrada, por tenerlo. Porque este tipo de este tipo de de funciones no la he utilizado. El dron va buenísimo. No está en línea con el mando, ¿vale? Eh, o sea, no está en línea, digo que hay edificios eh, tapando el ángulo Porque yo estoy a la izquierda, atrás Y me tapan un poco la señal los edificios Y sin embargo, miren la señal como está Esto es un poco lo que comentaba Leo El r 2 eh, tiene una señal impresionante Inclusive él comentaba mejor que que el 2S que bueno, tendrían que ser iguales, pero quizás tocaron algo por hacer algún experimento y sí que va, va de forma diferente. Mm, sentí como que sonó, eh, como que sonó un, un sensor de proximidad, algún pájaro, quizás, o quizás se fue de mi otro teléfono. Tengo mucho sonido de vehículos porque estoy al lado de un puente que están pasando, me por el oído, entonces no escucho bien las las cosas ¿no? pero bueno va perfecto la genial, 17 satélites la batería este es un dron increíble es el mejor dron que he tenido en mis manos por en un montón de cosas y, y bueno ahí va 108 109 y voy a hacer el hiperlap también sí, qué dijo no sé qué dijo Ah, que el, los disparos están casi por concluir. Me parece que dijo eso, pero bueno, ya le digo. Que estoy en una zona complicada de, en cuanto a sonido, ¿no? Bueno, ahí va a terminar, lo va a procesar y vamos a hacer lo mismo eh, a la vuelta para tener dos. ¿Por qué? Por, el, por la luz, más que nada. Vale, lo voy a ir girando. Está procesando si bien el porcentaje ahí. No se ha ido muy bien. Video synthesis completed. Bueno, video creado correctamente. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer una panorámica normal de 180 grados. Ahí. como ven, todo automáticamente, estos son los modos que tienen prácticamente todos los DJI, pero sí que me estaban haciendo malas costuras, por ejemplo, el Mini 2, el Mini 1 y el Spark. Si ven mis videos, me hicieron malas costuras. Uy, acabo de ver que llueve ahí atrás. Hay que estar atento porque si llueve calima, el dron queda arruinado. Entonces, nada. Ahí está procesando también la panorámica. Saben que hay que hacer descargas, en este Vivo i70 no tengo descargas automáticas. Entonces lo que hago, una vez que tengo lo que quiero hacer, eh, vamos aquí, a foto. Ponemos foto ahí. Y descargamos, por ejemplo, esta, la panorámica, la descargamos al terminal. ¿Vale? Ahí le damos. Y se va a ir descargando. Y bueno, voy a ir ganando un poco de altitud. Vamos a descargar este también. Lo voy a descargar, así lo tengo en el teléfono para compartirlo. ¿Qué está mostrándome? No, este no era. Ah, me está mostrando cualquier cosa. Era este. Este. Ahí va. Y bueno, mientras hace este proceso, voy a cambiar esto a video. Ahí vamos, lo voy a traer. Se está levantando viento. Como tengo el Mini ahí, eh, bueno... Lo que voy a hacer es aquí un, un video de velocidad, pero aquí quieto, en estático. Para después hacer un, un efecto maqueta, ¿no? A ver dónde vienen más coches, que hasta ahora ya pasó todo el mundo de los colegios y eso, y ya la cosa es diferente. Pero bueno, vamos a ir hasta las obras. Voy a hacer una cosa distinta. Voy a dejar el video en 4K, pero le voy a bajar los FPS a... 30 porque es un día nublado y creo que ahí va a ir bien, vamos a ir hacia allá que hay unas obras y las quiero ver. Como verán le puse varias funciones al mismo tiempo, tanto para probar el teléfono como el dron vale, ahí estoy pasando por encima de mí, yo estoy cruzando ese lago en esa montañita, no sé si se me va a ver a la pasada. Tendría que tener una bengala, pero bueno, hay como una mancha. Blanca. Está pasando ese coche, a la derecha del coche, en ese círculo blanco estoy yo. ¿Vale? Vamos a frenar aquí, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo en modo sport. ¿Vale? Ahí se puso en modo sport. Ahí le damos a grabar y lo llevamos. Miren la velocidad. Miren la velocidad. Están viendo no 55 km por hora en un dron me voy a dar vuelta yo para que esté apuntando la antena casi 60 km por hora tengo bloqueado el vuelo lateral como se acordarán esto es muy la verdad que es muy útil tener bloqueado el vuelo lateral para mí es súper útil y vamos a ir a unas obras que no las vi de cerca pero las vamos a ver ahora una imagen perfecta Saben que la transferencia de imagen con este drone es espectacular. Estamos al 60%, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Esa marquita que está al lado de RC rojo, son los sensores que están desactivados por el modo Sport. Yo en el Spark lo tenía hackeado, si ven el video del Spark, había aumentado la distancia de frenado. Porque claro, lo tenía modificado y el Spark andaba a 70 y pico de kilómetros por hora. Entonces, bueno... A ver si encuentro lo que quiero encontrar, que no es aquí. Es más para este lado. Ahí nos marca que tiene desactivado lo, los sensores. Y aquí detrás están haciendo unas obras fabulosas. Que, bueno, es todo un barrio nuevo. Sigue las mismas infraestructuras en cuanto a lo cívico. Pero están metiendo edificios y absolutamente de todo. Esto es bastante complicado porque tenemos las mismas calles, las mismas las mismas, Le voy a dar altitud, pero por un tema de señal. Tenemos las mismas calles, las mismas hospitales, los mismos colegios, lo mismo todo, pero muchas más. Eh, ahí viste, vieron como mejoré la señal. Bueno, si estuviera en FCC esto no pasaría. Tendría una señal absolutamente perfecta y esto no pasaría. Pero bueno, no lo quieren entender en España, en Europa. Y... Y nada, es lo que pasa. Ahora lo vamos a ir trayendo. Voy a marcar con la cruz del dron donde estoy. ¿Vale? Tienen que tener en cuenta de conocer la zona, porque si no están totalmente perdidos. Yo estoy allí. Se los voy a marcar. Ahí estoy yo. Donde está marcando la mira. Ahí estoy yo. Y bueno, estamos a 46 de batería, o sea que ya lo voy a traer para aquí. Y vamos a ver qué podemos hacer con el mini, que también vamos a hacer unos vuelos, voy a hacer unos vuelos ahora. Como lo estoy trayendo, voy bajando la altitud. Igual miren cómo se corta la señal. Eh, estamos en una zona que ya me conocen y conocen todos que es complicada para volar aquí, ¿vale? Siempre hay interferencias, siempre hay alguna cosita, pero bueno. En principio vamos súper bien. Está así de nublado. Hay calima otra vez. Vamos a darle color a la imagen ahí. 40% de batería. Y yo estoy ahí. Ahí estoy yo, en ese puntito blanco al lado del lago. Vamos a bajarlo aquí. 38 de batería. Ahí. Estoy poniendo la GoPro. Aquí sí que hay algunas aves cada tanto, no siempre, pero bueno, a veces sí que molestan. Y ahí vamos a ir bajando. Está en modo Sport. Entonces, ¿qué hago? Paro. Se está grabando el video. Paso a normal. Y paso a modo cine, ¿vale? Para bajar la velocidad de aproximación. ¿Por qué? Porque hay vegetación y porque me estoy quedando sin batería. Entonces, eh, bueno, nos vamos aproximando. Para esos que dicen que se ve el dron a 500 metros, eh, no se ve el dron. Yo lo estoy viendo, pero bueno, por un temita de de ver nomás. Ah, a ver si se ve Ahí se ve que viene bajando Muy lentamente En fin, no sé si ven algo Ahí estamos con la Pro. Y bueno, vamos a ir aproximando Una aproximación muy lenta, quizás demasiado Lo voy a pasar a modo normal para tenerlo encima, que me estoy quedando sin batería Y que acelere un poco más ¿no? Bueno, ahí estamos Eso lo van calculando ustedes Ya ven que estoy con poquísima batería Ahora baja mucho mejor Tengo un árbol ahí Los sensores van a saltar para todos lados No tengo el vuelo lateral y ahora no lo voy a poner, así que van calculando con el movimiento Ves, Están saltando todos los sensores. Pero bueno, hora de bajar aquí. B. Ahí va. Y bueno. Bien. Bien de bien. Ahí lo tenemos. Le puse eso flujo para verlo más, pero bueno... Son refractantes, a ver si cuando... cuando le dé el sol, en algún momento que quiera salir el sol, lo veo. Ya como me quedó el bolso boludo, todo unas no limpian nada loco Caica Lima y están como si nada siempre el apuro es esto el apuro es siempre el mismo el cigarrito el, el cafecito Cago en la puta. vamos a ver qué podemos hacer con esto y lo vamos a comparar hice una panorámica ...hice un tail shift, claro que los tiempos van a ser otros porque la batería... ...bueno no, esta batería dura bastante también la verdad. No tiene mayor tipo de inconveniente, antes que se ponga tormentoso quiero terminar con esto. Se está levantando viento y el mini es el mini. Pero bueno. Tengo todo colgado porque no... ...porque está imposible. Está imposible de suciedad. Esta batería, Ahí. Ahí. como digo, se está levantando viento. Vale, tengo un filtro que no hoy no pinta nada. Lo voy a quitar. Ahí va. ¡Exile! <tose> es Thank you. para tu dron. bueno hemos probado el el DJI Mavic Air 2 hiperlapse nocturno distancia luego hice algo similar con el Mini 2 y ya no traje más drones porque no tengo forma mira cómo estoy y, y anduvo mejor de señal el Mini 2 que el Air 2 pero bueno, son esas cosas Igual varía la altitud, igual varía cualquier cuestión de señal que pase en el momento Y sobre el video nocturno del rd 2 Bueno, saben que el tema nocturno es complicado Entonces qué hay que hacer Subir el ISO Y bajar los FPS Con esto que logramos, que no haya ese grano en la imagen Pero tampoco sirve en la oscuridad total se necesita, mira ¿no? el patito Se necesita que haya una luz ¿no? Que haya luces en la calle, que haya luces en algún sector Para que lo que son los sensores, lo que es la cámara Capte esa luminosidad y pueda generar la imagen Pueda ver algo, porque no es una cámara de visión nocturna Es una cámara normal, que está brutal Pero en el video sí que se siente que todavía le falta, ¿no? A estas cámaras le falta el tema nocturno Y, y el tema... bueno, ese, ese, ese, esas imágenes ¿no? de video En la fotografía anda muy bien Lo estoy comentando con unos colegas que, que van mucho a la zona de Benidorm Y, y bueno, para mí... Eh, yo puedo hacer prácticamente lo mismo con el Mini 2 que con el Air 2 en, a la noche Hago un video muy similar y la fotografía, bueno, sí que tiene una muy buena cámara, el Air, Air 2 es brutal en cuanto a tecnología, cámara y todo esto. Pero si no sos profesional, me parece que con un Mini 2 te podés apañar y no vas a tener las dificultades legales que sí puedes tener con el otro dron, ¿verdad? Así que nada, a verlo el video, a ver cómo quedó, a editar y a ver qué pasa. Conor, para tu dron